Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar a usar la herramienta LOFT de Fusion 360. Para eso, primero me voy a ir a una fuente de inspiración. Voy a escribir águila. Voy a inspirarme en un elemento natural, en un, en un animal. Voy a agarrar un águila. Tengo aquí el águila en la pantalla y lo que voy a hacer va a ser abstraer unas formas, formas geométricas a partir de esta imagen. Lo primero que voy a hacer es poner...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 un rectángulo y un triángulo ahora me voy a fusion y aquí voy a crear desde construct tres planos el primer plano que se le da el primer nivel es este a partir de aquí voy a decir offset plane para jalar un nuevo plano le digo ok y me voy a crear el tercer nivel nuevamente construct offset plane agarro esto y lo subo con esto ya tengo tres planos tres niveles si ustedes quisieran editar la distancia entre los planos, simplemente botón derecho, Edit Feature y pueden modificarlo. Ahora lo que voy a hacer es dibujar las formas geométricas que captamos en nuestra imagen, aquí. Voy a irme a la primera planta y voy a dibujar el círculo que vi inicialmente. Tengo mi círculo, ok. Finish Sketch. Me voy a ir nuevamente a dibujar un nuevo sketch, ahora en la segunda planta o en el segundo plano. Y voy a dibujar ahora el rectángulo que vi en el águila. Aquí está, Finish Sketch. Y en el tercer nivel vamos por el triángulo. Voy a clic aquí, hago mi triángulo. Finish Sketch y listo. Ya tengo mis tres formas geométricas que identifiqué en la imagen. Y ahora me voy a Create desde el menú de sólidos y voy a buscar Loft. Aquí está. Esta herramienta es muy sencilla, simplemente hay que hacer clic dentro de las áreas y ya se forma una figura orgánica. Lo último que habría que hacer es ajustar esta bolita azul para decirle cómo va a terminar la curvatura. La voy a enviar hasta la orilla para hacer una figura geométrica y le digo que ok. Con esto ya utilizamos la herramienta LOFT, es muy sencilla y solo faltaría para terminar nuestro modelo detallar. Aquí voy a hacer un redondeo, en esta parte que se ve un poco recta. Después voy a agregar otro redondeo en esta y esta arista para que no esté tan filosa. Ya quedó y finalmente le voy a agregar el ojito del águila. Ahí está, esta figura la extruimos, le voy a decir simétrico para que lo haga de los dos lados, cut y listo. Con esto ya terminamos, así de sencilla es la herramienta de loft y finalmente podrían ustedes empezar a agregar color, renderizar, etcétera. Eso es todo por hoy.